Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidas y bienvenidos a Arinaes. Un gusto recibirlos acá, recibirlas. Eh, yo simplemente voy a, a hacer una, una primera intervención muy corta, vamos a, a escuchar a la presentación de, de Francisco Calegaro, que desgraciadamente tuvo que, que viajar, eh, después plantearé un par, de, un par de cuestiones más, pero simplemente nosotros estamos eh, tratando de, de, de amasar, eh, es una, una figura que me gusta cada vez más, esa cosa de vas, vas amasando, amasando, amasando, la harina, el agua, la sal, los ingredientes, nada ¿no? le vas poniendo, eh, y lo estamos amasando colectivamente, no sabemos lo que va a salir de ese, de ese encuentro, desencuentro entre la economía social, la economía popular, las economías feministas, hacia esa cuestión de, de lo común. Pero sabemos que hay que amasarlo, hay como una especie de, de intuición culinaria en esto que queremos, que queremos eh, armar. Y eso es lo que iniciamos cuando, cuando se generó la, la unidad de análisis dentro del Terinaes. Porque cuando... Y hay un... Un pequeño ejercicio de reflexividad, y varios acá que son trabajadores y trabajadoras de Alinaes también. Cuando, cuando nosotros llegamos a Alinaes eh, no sé si se acuerdan, pero había como grandes fantasías que venían los piqueteros a, a, a Linaes, ¿no? Entonces, que, bueno, eh, y era como llegaba la economía popular a la economía social. Y se activaron un mundo de prejuicios de, de todos lados, ¿no? y se desactivó en dos minutos o sea fue como una especie de diría al inicio va a sonar medio medio místico le voy a decir pero al inicio como una cosa por ahí nos hemos reconocido desde un lugar más profundo de lo que nosotros pensábamos cuando hicimos la renovar se acuerdan la renovar fue la modificación del sistema matrícula para los que no están metidos en la cotidiana de, de lina es que agilizó mucho los procesos, hicimos un acto en Tecnópolis, donde juntamos dirigentes de la economía popular y dirigentes de la economía social. Se abrazaron. Se abrazaron los dirigentes. ¿no? Fluía. Un encuentro que nunca había ocurrido. ¿no? Y después fuimos haciendo otros y otros y otros, y se fue dando. Se fue dando, diría, intuitivamente y prácticamente, más allá de los prejuicios iniciales. Y ahí es donde hay una, una, una potencia enorme. Una potencia enorme para el país. Porque hay encuentros entre mundos que hasta ahora no se encontraban. Que no se encontraban prácticamente, que no se encontraban políticamente, que no se encontraban teóricamente. Y todos los que transitamos los mundos académicos sabemos que también el sendero de la economía social, el sendero de la economía popular, corría por caminos distintos y tampoco se terminaba. Y finalmente, estamos amasando un encuentro. Por eso para mí hoy es muy importante, pues, un, es un inicio, es un asia, <ríe> es un camino, eh, que requiere entonces una, un tipo de disposición, no, no, no es solamente una cuestión eh, expositiva, ¿no? de venir y, y, y exponernos, sino venir y encontrarnos y que ese, ese encuentro produzca Efectos de transformación subjetiva eh, Recién vengo en una reunión Con un grupo de políticos Varios pintos Y un macroeconomista Viejo macroeconomista que no voy a citar eh, Me saltó a la yugular ¿no? Recenco, Sobre la cuestión de El empleo va a salvar el mundo no, el futuro del mundo es el empleo, tenemos que ir al trabajo formal de verdad. Todo lo que vos estás diciendo, la economía popular, las cooperativas, todo esto es algo transitorio. Mirá China. En China hay un millón de cooperativas. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque finalmente hay algo, no solamente tenemos que transformar nuestras subjetividades, pero además hay una proyección imaginaria que queremos decir. El mundo... Está lleno de trabajadores y trabajadoras autogestionados Que no se ven. Y de la misma forma, y termino con eso para que hable Francesco, que después volamos, de la misma forma que el mundo, es una evidencia, le voy a decir, ¿no? Perdón. Más de la mitad son mujeres. Y resulta que tampoco trabajaban, ni estaban visibilizadas, ni valorizadas. O sea que el mundo está atravesado por imaginarios de ceguera de ocultamiento, de cosas que después decís, sí, obvio, la mitad de la población son mujeres, pero... Eh, sí, obvio, gran parte de la población se autoorganiza, pero... Entonces, ¿qué es lo que hay cuando, cuando ocurren esas cosas? Hay imaginarios que bloquean. Que bloquean activamente, no es un bloqueo pasivo, que bloquean activamente, que no quieren que otros imaginarios aparezcan. Bueno, nosotros queremos que aparezcan otros imaginarios. Y aparecen otros imaginarios en el encuentro, en el amasar realidades que por ahí provienen de otro camino, pero que tienen un denominador común. Es sobre ese denominador común que queremos trabajar. Por eso la unidad de análisis que se armó acá, de manera experimental, debo decir, o sea, arrancamos diciendo, bueno, necesitamos incorporar dentro de la lógica del es un lugar, un espacio, que suspenda... Su, la vida cotidiana y analiza y que de a poco vaya conectándose con otras lógicas las lógicas propias de linares las lógicas del mundo académico por eso no es lo mismo la vida de análisis que el consejo consultivo son dos cosas distintas el consejo consultivo moviliza más la dinámica del mundo académico per se esas conexiones no son automáticas uno ya tiene experiencia de sobra para saber que no alcanza con convocar un universitarios para que de repente se analicen las cosas entonces hay mediaciones. Y nosotros nos damos el tiempo de conocernos. O sea, hay algunas personas que cruzan puentes y otras que no. Entonces nosotros invitamos todos los que quieren cruzar los puentes a cruzarlos. Los que no quieren cruzar el puente no nos gastamos mucho. Es decir, uno ya a esta altura de la vida ya ha fracasado tantas veces. Entonces consideramos que no pasa con los trabajadores de Linares. Algunos quieren cruzar puentes, otros no. Algunos tienen transformar sus subjetividades, otros no. Ningún problema. Bienvenidos los que quieran transformar sus subjetividades en el encuentro con los otros. Y a construir lo común. Por eso ven que tenemos algunas, algunos ejes de trabajo. Uno fue el tema conceptual. Otro o es sea, la cuestión de los indicadores y los territorios. El punto de partida, ya estoy hablando, me iba a hacer una presentación corta, pero de formación profesional. El punto de partida que nosotros siempre tuvimos es la, es la cuestión del no saber. O sea, tenemos que saber que no sabemos, entonces hay algo de conceptos en devenir permanentes. La economía popular hace 25 años, que no se llamaba economía popular, se fue conceptualizando, Decía la sociedad sin ella misma saberlo Mire que ha terminado la sociedad de pleno empleo Ese era la, el mensaje que mandaba El subtítulo que, ha, que, que, que a todos nos ha costado 25 años a leer Y ahora resulta que hay 9 millones de personas ¿no? Que están en ese mundo Entonces hay un trabajo, hay un camino de, de creación conceptual Sobre la base de lo que hace La economía popular descubrió la autogestión Lo digo entre comillas Y es muy loco que en Argentina Nosotros lo hemos vivido personalmente Se haya descubierto las cooperativas En uno de los países que tiene más cooperativas Más trayectorias de cooperativas del mundo O sea, había un desencuentro fenomenal Se redescubrió la cooperativa Imagínense lo que hubiera sido eh, Gran parte de los procesos de empresas recuperadas si hubiera tenido desde el inicio Una conexión con el movimiento cooperativo mutual se descubrieron después. ¿Por qué? Porque no estaba presente en el imaginario argentino. Entonces hay un trabajo conceptual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desocultando una Argentina. Hay una Argentina oculta, invisibilizada. Y fue ocultada en gran medida, también es importante recordarlo, por la dictadura. La dictadura tuvo más éxito en el ocultamiento del cooperativismo y del mutualismo, que lo que lo tuvo con el... El sindicalismo trató de liquidarlos físicamente, pero finalmente después se recompuso y forma parte del imaginario. El cooperativismo tuvo otra estrategia, más disimulada, pero no volvió a ocupar el, el lugar que tenía antes la dictadura en el imaginario argentino. Quedó oculto. Con una potencia enorme, pero quedó oculto. Nosotros estamos haciendo un trabajo de desocultamiento. Por eso molesta también. No es que no se ve, que no se quiere ver, porque perturba los imaginarios establecidos de que el mundo está partido en dos. El Estado o la sociedad anónima. Hay otra cosa. Que por otra parte en Argentina se supo llamar, se llama comunidad organizada. En la tradición peronista, si quieren comunidad, eh, autonomías, y si quieren ser autonomistas, pueden usar toda la gramática que quieren, pero existe la idea. La idea está ahí que hay algo en común. Por eso frente a esa, ese desocultamiento, era necesario y es necesario construir datos. Porque el mundo parte del efecto del ocultamiento del sector es que se está desprovisto de datos. Nosotros hicimos un censo hace poco y no logramos que haya datos, no logramos que haya una... Gran fracaso nuestro. Gran fracaso nuestro frente al muro del imaginario industrial de la sociedad de empleo de Gino Germany. O sea, nosotros nos chocamos contra el Gino Germany. Fue pues como... Y, y, y perdimos. <ríe> Aparte. Bueno, imagínense ahora con un censo. Preguntas sobre cooperativa, economía popular. Hoy Tendríamos una data fenomenal. ¿no? Entonces, Don tenemos el Renate, el trabajo que hace en, en la UMED el grupo de Marines los laburos que sean en Sarmiento, todas cuestiones que son con los fierros que, que, que tenemos, en Renate tenemos los fierros, pero son limitados, no es el censo, y las universidades tienen lo que pueden tener, es lo que alcanza para hacer alguna Alguna medición, alguna encuesta, etc. Pero todo esto no, no, todavía no tiene la potencia de imaginar el imaginario liberado. Entonces, lo, el tema de los datos es clave, es fundamental para por lo menos, trabajar en el plano nacional y, y el último punto, la cuestión de los territorios, que básicamente son los territorios de la experiencia. ¿no? O sea, una idea que es muy fuerte en nuestro grupo, eh, en la unidad de análisis, que es que la gran parte del argumento para convencer tiene que ver con conectar con una experiencia. Entonces, implica conocer una experiencia no se puede convencer sin conocer y conocer no es tan fácil no es solamente ver es, es poder eh, sensiblemente captar una experiencia territorializada eh, lo, es lo que hace Mercedes, Diego o sea, acá en, el, en la unidad de análisis fueron circulando varias personas Ruth, Diego, Mercedes Ezequiel, Francesco ¿Qué más? No. ¿Dónde está Anabela? No, la estaba buscando Anabela eh, Así nada, para que se entienda ¿Por qué un poquito ese, ese, ese camino? ¿sí? ¿Y por qué nos, nos proponemos eso? Da, da poco Pero con apuro o sea, no, Es raro Pero lleva mucho tiempo Sabemos que no, no se puede no, Acelerar demasiado Los procesos de transformación Subjetivas individuales y colectivos Lleva tiempo. Por eso es muy importante, que, eh, y sobre todo hablo a los trabajadores y a los trabajadores de Linares, eh, es muy importante que ustedes sean portadores de esa pregunta. Nosotros eh, cada uno tendrá respuesta a las distintas preguntas, pero que por lo menos digamos, asumamos que hay una pregunta: que hay algo que no sabemos, que hay algo que hay que construir, que hay un imaginado obstruido. Que hay algo potente en su, en su desocultamiento, que hay un camino político, que hay diversidad de discusiones, pero que la pregunta está. La pregunta sobre lo común. Seamos portadores de la pregunta sobre lo común. Dicho eso, cabeceo, no sé cómo está la técnica allá, eh, para cabecear y pasarle la palabra al amigo Francesco Calegaro. Se haga su presencia entre nosotros. No es francesco. <t ungido> <takers> <takers> Tenés que sacar el, el clip, no sé cómo se dice. No, es que te, ahora le toca a Francesco. Ahí está. Bienvenido Francisco, te pasamos la palabra. ¿Se escucha? Sí. Bueno, como veo que ya estamos bastante adelante con los tiempos, y que los acuerdos de fondo son tales que prácticamente ya dijiste todo, ah, le voy por ahí a retomar solo un último punto de encuadre que también va a ser un elemento de discusión con, con Mendel más adelante, es decir, justamente la, la apuesta digamos de, de estas jornadas, ¿no? Eh, y que efectivamente eh, tiene que ver con la necesidad de cambiar un poco nuestra visión de la economía y de la política, eh, en todos esos planos, para salir de una, de una oscilación que, que estructura el pensamiento, lo imaginario, que condiciona uh, la controversia académica y los debates de, debate políticos, ¿no? Es decir, efectivamente, eh, el hecho de que seguimos pensando e imaginando dentro de un espacio eh, bipolar, que está delimitado por los polos de lo público y de lo privado, y que no parece haber otra uh, posibilidad teórica y política que elegir entre el Estado y el mercado. Es una polarización cómoda, eh, se encuentra... Estructura discusiones en Argentina, pero también en Europa en realidad. Y como bien lo, lo, lo dijiste, sin embargo, eh, eh, da vida a una visión que oculta una parte muy importante de la realidad efectiva y que limita el pensamiento y empobrece la, la imaginación. Y si tenemos algo en común, ¿sí? si compartimos algo, es la idea de pensar una tercera tercer polo excedente que pueda destabilizar nuestro sentido común, en tanto lleva en sí otra otra lógica. Y la apuesta efectivamente que está ahí en el título, Asia, es que esta lógica, esa, esa tercera lógica es la lógica de lo común. Por lo menos si con esto, con este término común, entendemos no solamente según los debates que se dieron mucho en Italia, en Europa los bienes comunes pensado como como bienes sustanciales, la tierra, el agua, el aire, etcétera, sino también y sobre todo eh, un proceso social, un proceso social instituyente de puesta en común. Proceso en el cual siempre está en juego la capacidad de autoorganización de una comunidad que se reconoce como tal al gobernar y gestionar en conjunto un recurso compartido muy a menudo vital si entendemos que nuestra vida en realidad es siempre una vida social es siempre una vida en común puede ser de cualquier tipo recurso un espacio un barrio un saber una herramienta una empresa la producción de lo común es esto lo que está en juego fundamentalmente en la realidad otra que la dicotomía entre público y privado, Estado y mercado, no no deja ver. Me parece que la conclusión que se impone, eh, y que es otro ejercicio de, de reflexividad, es que para salir del péndulo de la regulación, más o menos Estado, más o menos mercado, y emprender el camino de lo que eh, un autor que, que nos gusta, Stigler llama la bifurcación, la buena política es la que se basa en una alianza entre lo público y lo común, en contra de la hegemonía prepotente de lo privado. Es decir, en suma, lo diría así, en Argentina especialmente, una cooperación entre el Estado, repensado como órgano reflexivo y herramienta de transformación, no solo como aparato para vigilar y castigar, y lo que justamente en Argentina se llama, con expresión muy feliz, muy acertada desde un punto de vista sociológico, las organizaciones libres del pueblo. Es el camino que hemos emprendido en INAES bajo tu dirección, querido presidente. Y hoy damos desde el INAES un nuevo paso hacia lo común, entendiendo que es este el horizonte que comparten la economía popular y la economía social y solidaria con sus tensiones y su cruce. Este paso supone una estrecha y constante colaboración entre investigadores, funcionarios y trabajadores militantes en una búsqueda compartida en la que todos y todas contribuyen a una mejor comprensión de la sociedad, captada en su movimiento para que el Estado tenga entonces una visión adecuada, capaz de orientar el necesario proceso de transformación. ¿Sí? Esa es la, la política que estamos pensando y llevando adelante y que en el, el espacio de la unidad de análisis tratamos de articular y es por eso justamente que eh, conceptos, indicadores, territorios, significa también ese, esa colaboración y espero que entonces pueda darse una... Discusión colectiva y cooperativa productiva hoy entre eh, estas tres dimensiones que corresponde a, a otras tantas figuras de pensamiento y de acción. Así que buen trabajo. Nos deseo un buen trabajo. Gracias, Francesco. Perdón que te te robé de letras, nosotros trabajamos mucho juntos, o sea, hay, hay realmente un gran problema de, de límite de, de la eh, de límites <ríe> hay problemas de límites eh, quiero volver a hablar ahora no como presidente, como decía Francheco sino más en un, en un plano académico-político una invitación al día de hoy eh, seamos híbridos ¿no? o sea juguemos a ser al mismo tiempo intelectuales, políticos, gestores, funcionarios, ciudadanos, militantes, todas las composiciones complejas que tenemos, todo, pero pongámoslo todo ahí sin, sin tratar de, de, de desmembrarnos. Eh, ¿Por qué? Porque gran parte de lo que nosotros queremos profundizar justamente es cierta, un juego liminal, ¿no? eh, un juego de frontera donde gran parte de la potencia de para ver eh, implica esa posición de, de frontera siempre ¿sí? si uno tiene tal, lo ve demasiado del lugar burocrático y la parte conceptual que no va a ver si uno lo ve demasiado conceptual en no parte burocrática si uno lo ve demasiado político y no algo de la, de la posición de frontera como ¿no? estar a, a, y, y, y ver las distintas dimensiones que es una posición epistemológica finalmente pero también es una posición política es una posición subjetiva es una invitación, obviamente, pero es una, una invitación que nosotros, eh, para nosotros es importante en ese entrecruce que tratamos de, de darnos acá. El segundo punto, el desplazamiento al 3, al ¿no? de lo, lo público versus lo privado, poder incorporar lo común, a su vez lo común hoy en términos políticos tiene un desdoblamiento. Porque cada vez más, si ustedes miran de cerca la evolución del discurso de Milley en los últimos tiempos, él está empezando a tomar el discurso de lo común. Que es un viejo tema del, del tránsito fascista. ¿no? Eh, entonces primero hablas de la liberación de la potencia individual, y después vas hacia lo común. Eso, digamos, en esa secuencia, tiene una potencia política enorme. Con lo cual la identificación que señalaba Francesco de la potencia y la articulación de lo público con lo común eh, pone enfrente la articulación de lo privado con lo común. Que es gran parte de las formas de liberalismo autoritario que estamos viendo que se desarrollan en muchos lados. No, no, no es la figura nazi tradicional. Este es, una, es un fascismo un, si podemos llamar otra forma una, una forma autoritaria eh, vinculado a un concepto privado de libertad y una especie de, de, de, de captación eh, autoritario de la libertad privada y, y nosotros tenemos dos grandes categorías de libertad que circula acá de vuelta en ese juego de, de, de amasar las organizaciones libres del pueblo y el concepto jurídico de libre asociación cooperativa o de libre asociación mutual. No es, no es menor como concepto la idea de la libre asociación. Porque finalmente hay algo de la reivindicación eh, de lo común que tiene que ver con la posibilidad de la autoorganización. Hay un potencial liberal, en el buen sentido de la palabra, en la autoorganización cooperativa o mutual, como la hay en las organizaciones libre del pueblo. El punto es justamente problematizar esa articulación con el Estado, o la articulación con la potencia privada entendida sobre todo con la idea de la posibilidad de la captación privativa de los excedentes sociales, políticos, económicos, dividinales, ¿sí? o sea, cómo se capta eso privativamente. Entonces, esas son dos estructuras de poder totalmente distintas. Son dos comunidades totalmente distintas. Una, una comunidad que articula lo común con lo privado en su potencia de captación individualizada por quien tiene más poder, sí. para mí hay una imagen que es lo propio de lo común, que hay algo que nos, que nos atraviesa. Esa forma de lo común tira eso que nos atraviesa como una cuerda y anuda. Es un nudo, tensionado por la capacidad de captación privada de los que están en lo común Lo común vinculado a lo público es un lazo. Y es la diferencia entre un lazo social que nos atraviesa, que nos conecta, pero que no nos encierra. La paradoja de la libertad autoritaria es que anuda en nombre de la libertad. La potencia de la comunidad que libera es que enlaza y constituye posibilidades de autonomías personales. ¿Sí? Pues son caminos bien distintos en términos conceptuales. Simplemente, la, una de las cuestiones que estamos tratando de trabajar en el INAES. es, es qué tipo de comunidad produce la economía social, la economía popular, las cooperativas, las mutuales. Producen comunidades porque producen lazos que liberan. Y no nudos que encierran el en nombre de la comunidad. De la comunidad de los propietarios. Que es otra comunidad. Totalmente distinta. ¿no? Entonces, son, el desafío político que tenemos es enorme. Porque desgraciadamente no son muchos los espacios hoy en Argentina donde se discuten esas cosas. La intensidad del debate social en el 2001-2002 era mucho mayor que la que vemos ahora. En el mundo académico, en el mundo político. O sea, había una ampliación de los imaginarios mucho más grande. Hoy, los espacios donde discutimos eso son más acotados Aumenta la responsabilidad que tenemos frente a una adversidad política cada vez más violenta. No teníamos un milenio en 2002. Hoy lo tenemos. No teníamos 70% de los varones menores de 25 que adherían a un proyecto eh, liberal autoritario. Hoy lo tenemos. Entonces, la situación política es de un desplazamiento y de una gravedad poco citada y poco concientizada en Pero si todavía no hemos alca alcanzado el nivel de conciencia frente a la amenaza que tenemos. Con lo cual, y por eso, y termino con eso, con lo cual eso a nosotros nos devuelve un nivel de responsabilidad todavía mayor. Porque es en esos ejercicios de reflexividad colectiva donde la función del Estado, una de las funciones posibles del Estado, es la conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque es el lugar que permite ver múltiples espacios. ¿sí? Y que puede concientizar. Eh, así que sin más, muchas gracias eh, por estar acá, por el tiempo, por la dedicación, por el compromiso. Eh, gracias a, a todos los que van a aportar, en, todos los que van a aportar en, lo, en los paneles. Es una gran alegría, termino de verdad con eso. Eh, no, no quiere terminar. Lo, es una gran alegría. Nosotros, de la crisis 2001 a esta parte, ¿no? nos pasaron 21 años. Nos conocemos todos ya, entre militantes, intelectuales, políticos. Eh, no somos tantos, eso no sé si es tan alegre. Pero los que somos, tenemos una, ya nos conocemos, tenemos una firmeza en el compromiso. Y una enseñanza colectiva. Una enseñanza colectiva que va creciendo eh, en múltiples formas organizativas. Si, si nosotros pudiéramos, y lo vamos a hacer, hacer un gran congreso, donde estén todos los cooperativistas, los mutualistas, las organizaciones sociales, los sindicatos, las universidades, los productores, productores que piensan en el país, ¿no? que se la llevan, los productores que la ponen acá, eh, hay una gran nación trabajadora y productora que está dispuesta a transformar el país tenemos un problema de conciencia y un problema de organización muy grande pero hay una potencia enorme digo para que no el desafío es grande estamos en una situación crítica pero la potencia es enorme podemos podemos, tenemos las condiciones políticas de trabajar en cada uno de los espacios en los cuales nos toca actuar eh, desplegar esa potencia. Eso es lo que debemos hacer hoy. O sea, muchas gracias y buena jornada. Los, los llamo. Ya, estoy como, no, <ríe> estoy en, en multifunción. A mi izquierda, sobre el escenario, Ezequiel es Pinacho, gran filósofo, miembro de la unidad de análisis. Invitamos a Ruth Muñoz a subir al estrado, secretaria de investigación y desarrollo tecnológico y social del Instituto Tecnológico Universidad Nacional de General Sarmiento, Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, economista, compañero de muchos años, eh, regulacionista también y de manera virtual ya pudieron ver su aparición momentánea, Marguerite Mendel, distinguida profesora emérita. De la School of Community and Public Affairs De la Universidad de Concordia, Canadá Que agradecemos muchísimo por estar acá Me retiro del escenario antes de volver a agarrar el micrófono Muchas gracias <ríe> Buena jornada